China asumiendo un rol de liderazgo facilitador donde, a diferencia de Occidente, no, no propone un, una, un, un sistema, un, una definición de, de, de, de desarrollo, ni tampoco propone un concepto específico de libertad como, como Occidente en ese sentido, lo, lo de China es mucho más concreto. Eh, ellos, la, la forma que quieren jugar este rol de, de, de facilitador, eh, es a través de conectividad, infraestructura y de una u otra forma generar plataformas para desarrollar eh, nuevos conocimientos. En este contexto, eh, China, bueno, está en el interés comercial, ¿cierto? Que, que traspasar tra tra tra tra datos, eh, tener mayor velocidad en términos de conexiones y que eso permitiría posicionar empresas chinas tecnológicas en el mercado internacional y competir con las occidentales. Eso ya lo podemos ver con, con empresas como Xiaomi, eh, Huawei, ¿cierto? ZTE, está esas es variables, ¿cierto? Pero en términos más estratégicos, este tipo de plataformas le permitirían a China ser una alternativa concreta para solucionar el problema de traspaso de datos a nivel mundial. Entonces, por ejemplo, podrían ellos ofrecer servicios de data center, poder traspasar información, por ejemplo, en el tema de astronómicos el volumen de datos es muy grande, entonces en ese sentido que hay una opción eh, con, con respecto a, a América del Sur, a Asia, permitiría que, que ese canal se, se, se establezca. En estos momentos hay, hay conectividad desde, desde, desde el norte, Europa principalmente, Estados Unidos, hacia América del Sur, pero no existe esta opción. Entonces claramente ahí entraría este nuevo jugador que sería China y, y tendría un, un rol más protagónico. Franja la Ruta, claro, como este, este, esta, esta búsqueda china de ser un rol facilitador se basa en algo concreto. Eh, si uno ve, por ejemplo, el, el, la, la constitución del nuevo banco multilateral, si uno ve la, la, la cláusula inicial, cuál es el objetivo de este banco, es eh, generar desarrollo en base a infraestructura y conectividad. La Ruta de la SEA funciona con la misma lógica. La, la solución que, que, que ellos tomaron para. Eh, de otra forma, interactuar con el mundo, eh, tener este nuevo rol más protagónico, a través de una ruta donde, en términos concretos, eh, se encuentra desarrollar infraestructuras, carreteras, eh, corredores bioceánicos que puedan facilitar el comercio, pero también eh, dar una solución al tema de conectividad y a todo lo que sería la gobernanza digital. Mi lectura es que. La cooperación basada en hubs está en una fase de, de desarrollo creciente. Es decir, que eh, va, la tendencia va a ser que van a aumentar los hubs a nivel internacional. No solamente desde de, de China sin, eh, con, como, como promotor inicial, sino que también otras, otras potencias occidentales también van a ir generando. Puesto que... Eh, es una nueva alternativa de cooperación internacional donde se visualiza un, un, un juego de no, de, de, no, de, de no suma cero, o sea, decir que ambas partes pueden ganar, puesto que en estos momentos existe una crisis internacional cuestionando algunos beneficios, del, de, por ejemplo, del comercio, donde no en todos los casos se observa que, que ambas partes ganan, o sea, por ejemplo, la deslocalización, hay evidencia que plantea deslocalizar de una, una fábrica impacta, por ejemplo, del punto A a un punto B impacta eh, el, el punto A se beneficia, por ejemplo, o sea, el punto B se beneficia, pero al mismo tiempo el punto el punto A eh, tiene algún tipo de perjuicio. Entonces, en esta lógica, los hubs van a ir creciendo, van a irse desarrollando y Chile, eh, desde mi perspectiva, tiene que considerar esto como una oportunidad, eh, tiene que identificar cuáles son las ventajas comparativas, competitivas. ¿Dónde podemos aportar? ¿Dónde tenemos algo que nos distingue y que pueda ser atractivo? Puesto que nosotros no somos un país con grandes recursos económicos para poder financiar eh, por sí solo este tipo de, de, de, de plataformas regionales o más complejas, ¿cierto? En ese sentido, lo que yo observo es que, bueno, están los, los hubs que hablamos anteriormente, ¿cierto?, eh, donde hay oportunidad es, eh, por ejemplo, con el caso de China, eh, en estos momentos eh, China, eh, como tiene muchas empresas, eh, cada vez tiene más empresas transnacionales, ¿cierto? Con el preciso internacional, a través de su estrategia de ir hacia afuera, eh, tiene que buscar sedes para instalar eh, sus sucursales regionales. Y en estos momentos hay, las principales están repartidas por el, en este caso la América Latina, por ejemplo, podríamos decir que están repartidas dentro de la región, el reordenamiento a través de estas lógicas de hubs eh, implicaría que China tiene que juntar sus empresas en, en un país para poder generar esta economía a escala virtuosa y que entre ellas mismas puedan ir conectando otros proyectos. Entonces, Chile, por ejemplo, como está bien posicionado en, en Asia eh, en términos de la conexión del Pacífico, estamos bien posicionados en América del Sur, tenemos conectividad, tenemos desarrollo de infraestructura. Eh, somos un país que funciona con, con reglas establecidas eh, te, tenemos un, un, un estado de derecho que, que, que de una forma eh, tiene con parámetros todo tipo de cooperación internacional podría posicionarse como una plataforma de las empresas eh, eh, con, con postura internacional con estas empresas internacionales chinas en la región, eso podría ser una oportunidad concreta, eh, una especie de ciudad empresarial por ejemplo me imagino así cercano a ese concepto donde se instalen las empresas chinas Obviamente hay que ver los detalles, pues cuántos trabajadores chinos tendrían que participar, obviamente porque son representantes de, esta, de, esta grande, de, los, de los que llaman los, los, los headquarters, la, las empresas principales de son estar en China. Pero la idea es que, por ejemplo, eh, se generen acuerdos eh, donde la mayoría de los trabajadores tienen que ser nuestros profesionales chilenos, eh, donde nosotros eh, nos comprometemos a potenciar, a potenciar el, el estudio del idioma chino, por ejemplo, para y que haya más facilidad de integrar estos este nuevos trabajos. Entonces ahí, por ejemplo, observo una oportunidad concreta. China, dentro de su política exterior, busca solucionar eh, directamente, idealmente materializar una solución en términos de infraestructura, conectividad, algún tipo de tecnología. Lo que yo visualizo es que Chile puede participar en conjunto con China en buscar eh, algún tipo de solución para algunos problemas específicos. Entonces, eh, en estos momentos en, en China existe una política concreta donde ellos eh, consideran la energía solar como eh, el, la gran fuente de energía a largo plazo para reducir eh, las emisiones de carbono, por ejemplo. Y, y ellos dicen que eh, su lógica es que el sol está en todos lados. En cambio, otros recursos naturales hay que ir a buscarlos a, a, a lugares complejos eh, donde hay que hacer eh, eh, algún tipo de interacción o de otra forma afectar el, el medio ambiente. Entonces, como ellos pueden ver el sol todos los días, ellos asumen que ese es un recurso que se puede extraer. Y en ese sentido, Chile eh, tiene ya un, un, un, un camino avanzado eh, y se podría buscar ahí, en base a esta asociación estratégica, eh, generar nuevas investigaciones donde China, por ejemplo, eh, colabora con, la sol, con, con parte de la tecnología que ya tienen, porque ellos son los, los mayores portadores de paneles solares del mundo en este momento, eh, y nosotros con investigaciones y también con el caso chileno, al momento de tener, la, tenemos, somos un país con una alta radiación eh, solar, eh, no soy experto en el tema, pero eh, tengo entendido que somos el país que tiene mayor radiación eh, solar. Entonces, por ejemplo, ahí hay un, hay un encuentro virtuoso, y hay una oportunidad concreta para dar una solución a un problema, en este caso, global. En cierto sentido, a veces, en este contexto puntual de la tecnología, uno siente que vuelve del futuro, puesto que, que muchas de las cosas que hoy están pasando, por ejemplo en Chile, y que también lo puede comprobar en, en Europa, no necesariamente no en, en, en los países más en vía de desarrollo, sino que también países desarrollados. Ya en China están eh, funcionando, tienen un buen tiempo para poder analizar su impacto de diferentes ámbitos y están en fases de desarrollo más evolutivo en términos de, de, de sofisticando para que sean más integrales, que sé yo. Entonces, en ese sentido. Eh, China ya lleva una política, que, que esto viene del, del gobierno previo a, a Xi Jinping, eh, donde posiciona la tecnología como el nuevo motor de la economía y del desarrollo de China. Y para esto, eh, como funcionan con proyectos de largo plazo, ellos tienen eh, considerado financiamiento eh, dentro de la Universidad de China, pero también dentro eh, de, de otro ámbito público-privado que son eh, eh, centros de tecnología, centros de, centros de desarrollo. En términos de las universidades, China eh, estableció un programa de, de, de, que le llaman C9 y luego también un programa que, que abarca eh, 92 universidades. también. Dentro de, de, de, de, no, no, no recuerdo exactamente el nombre eh, del programa, pero lo que busca es... Tener un, un, nueve universidades que van a posicionarse nacional e internacionalmente con el desarrollo tecnológico, pero también con el desarrollo de la ciencia en general. Y luego después hay otro grupo de universidades más regionales que también van a eh, participar en generar instancias, eh, van a eh, desarrollar proyectos de, de investigación complejos. Luego, después, en términos del mundo público-privado, están estas incubadoras que hoy en día eh, uno puede encontrar en, en prácticamente en todas las ciudades grandes de China, eh, que, que existen estos centros de, de, o estos espacios para que diferentes eh, investigadores, también emprendedores, gente que trabaja con tecnología, eh, eh, vayan generando un ecosistema virtuoso para potenciar este tipo de, de plataformas. <música>